del Día de la Mujer del año 2022, donde queremos homenajear a las mujeres que mueven el mundo. Y bueno, no decimos nada más porque ahora lo podréis ver y escuchar perfectamente. Un aplauso. Ah, uh -huh. uh -huh. uh -huh. 8 de marzo. A todas esas mujeres que desde, desde diferentes ámbitos y de diferentes nacionalidades trabajan, dinamizan, con el objetivo de construir una sociedad mejor para todos. Y todas. Otras mujeres que a veces están invisibilizadas, queremos hacerlas visibles. Mujeres que mueven con sus actuaciones. Queremos que conozcáis a estas mujeres, queremos acercaros y que veáis a todas estas historias. Da igual de dónde procedan. Todos y todas podemos aprender de ellas. Claro, pero quiero haceros una propuesta con... que Vamos a conseguir nuestros sueños de forma conjunta. Tenemos un listado muy grande de mujeres que nos ayudan a que el mundo sea mejor. Mujeres rurales. Mujeres de diferentes culturas. Mujeres gitanas. Mujeres migrantes. Mujeres deportistas. Mujeres científicas. Mujeres trans. Mujeres jóvenes. Mujeres mayores y mujeres con discapacidad. Con discapacidad. El 8 de marzo de 2022. Queremos que veáis a todas esas mujeres que luchan porque la vida sea mejor para todos y todas. Esas niñas que protestan, que intentan, que quieren que cuidemos el mundo y que quieren que la educación sea mejor y que poda, todas las niñas puedan acceder a la educación. Mujeres con, con discapacidad. Mujeres que les es muy difícil estar en la sociedad por todas las limitaciones. Mujeres que luchamos para que seamos visibles. Mujeres que, tra que trabajamos por una mejor calidad de vida y por poder superar todas estas cosas. Y porque seamos visibles. Y porque seamos mujeres dignas. Mujeres gitanas. Mujeres gitanas. Mujeres que sufren de estereotipos, mujeres que sufren eh, muchas veces prejuicios y etiquetas. Queremos quitarlas, mujeres que quieren quitarlas, que luchan por tener una vida independiente y que todo el mundo pueda verlo, que vean sus proyectos de vida. Mujeres mayores. ¿Qué? a pesar de su edad, trabajan incansablemente, de forma voluntaria, ayudando a, a inmigrantes o a, a todo tipo de personas, incluso con dependencia y que luchan por nuestros derechos. Mujeres deportistas que todos los días a diario luchan en un mundo de deportes donde los hombres tienen la delantera y que ellas quieren conseguir la igualdad. Mujeres científicas Mujeres que de, de sus diferentes ámbitos investigan, pero sobre todo aquellas que investigan en el ámbito de la medicina, que trabajan para que la vida de las personas sea mejor. Mujeres migrantes. Mujeres que traen mucho sufrimiento y mucho dolor, que han tenido que abandonar su país para venir a otro que a veces guardan ese dolor de haber abandonado a su familia y que recuerdan todo el cariño y que intentan desde la lejanía cuidar a su familia y que muchas veces han tenido que venir pues, por temas económicos. Y que, bueno, y que muchas veces se encuentran en situaciones racistas, sufren racismo. Mujeres que en algunos casos han sufrido hasta violencia sexual para venir. Mujeres luchadoras que quieren que no se repita su situación en otras niñas. Mujeres rurales que han trabajado incansablemente, que no han tenido protagonismo. Queremos que tengan su protagonismo también. Mujeres trans que han han tenido muchas situaciones en las que has tenido miedo, pero han tenido que recomponerse, volverse a y luchar desde pequeñas, que han sufrido transformaciones que les han generado mucho, mucho miedo y que la sociedad incluso las ha estigmatizado. Mujeres muy valientes que, cuyo objetivo es que su identidad sea visible, que estén presentes y para que la sociedad y todos y todas las entendamos. Todas estas luchas de estas mujeres queremos agradecérselas, porque gracias a ellas nuestro día a día y nuestra vida mejora, es mejor, y porque su objetivo... En el mundo es que la vida de todos y de todas sea mejor. Para todos y para todas. Para todos y para todas. Para todos y todas. Para todas y todos. Para todas y todos. Thank <laughs> <laughs> <laughs> oh. oh. <laughs> <laughs>